Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. 829-451-3381. ¿Considera usted que la criminalidad ha disminuido en República Dominicana? Bueno, vamos a ver. Eso es lo que esperamos que usted nos diga. Muy bien, continuamos con el contenido del programa de mañana, señores. Dios el director Dios. de la policía asegura que criminalidad ha bajado este año en República Dominicana. Vamos a ver el contexto de la noticia. El director de la Policía Nacional, Mayor General Eduard Sánchez González, aseguró que la criminalidad y el raterismo han bajado en el primer trimestre de este año. Sánchez González sostuvo que la criminalidad tiene una clara tendencia a la baja y que ofrecerá los datos al respecto cuando concluya el actual trimestre enero-marzo. Dijo que la Policía Nacional ha fortalecido la operatividad y que a diario realiza operativo a nivel nacional para prevenir el raterismo en el país. Según el boletín estadístico enero-marzo 2020 del Observatorio de Seguridad Ciudadana, durante el periodo enero-marzo 2020 fueron lesionadas 286 personas por armas de fuego en circunstancias convivenciales, esta cifra, esta cifra representa un aumento de 23% con relación a los mismos meses del año anterior en los cuales se registraron 232 lesiones de este tipo ligadas a hechos delictivos. Esa es, esa es la noticia. Vamos a ver qué opina Yerjan. Adelante. Bueno, los datos que ofrece... El observatorio, y que refrenda al director de la Policía Nacional... El que, escúchame, el observatorio da datos del año pasado. Ah, del año pasado. Él está hablando del primer trimestre de este año. Pero no, en comparación él, él, con el él, año él hace la, la referencia al observatorio sí, o sea, él dice que la va a dar cuando tenga, cuando concluya el trimestre entonces va a dar el, el, el muy bien, eh, con relación a esto puede ser que sí que haya bajado la criminalidad en la República Dominicana eso es posible para no quitarle credibilidad a la palabra del director de la policía ahora lo que de lo que sí estamos seguros es que esa, esa posible baja, que lo estoy dejando verdad, eh, eh, dándole beneficio a la duda lo que sí está claro es que esa posible baja en la criminalidad no se debe a ninguna política del gobierno, ni a ninguna política de la policía. No se debe porque usted no ha visto absolutamente nada, ningún tipo de cambio en la policía, usted no ha visto ningún tipo de, de cambio en el sistema de vigilancia en la República Dominicana, y usted no ha visto ningún tipo de nueva metodología en el manejo de, de la criminalidad en la República Dominicana. Entonces, eh... Ciertamente él pudiera decir, bueno, yo no sé a qué se debe, pero ha bajado. Y eso es posible porque la gente está cerrada, la gente está trancada en su casa. Normalmente incluso aún ya eh, se ha hecho tanto costumbre lo del toque de queda que aún siendo hasta las 12 de la noche la, el tránsito, la libertad de tránsito, la gente se guarda temprano. Oigan esto, qué interesante. O sea, ya la gente se ha acostumbrado... Tanto a, a estar guardado en su casa, cuando que viene, aún teniendo libertad para moverse todas las dos de la noche. Cuando viene a llegar el toque de que se ve... Hace vacío. rato que está todo el mundo trancado. Y eso permite que haya menos posibilidades de atraco en las calles, que haya menos posibilidades de violencia y que haya menos posibilidades de criminalidad. Porque la mayoría de gente está trancada en su casa y la gente por costumbre llega a su casa y tranca la puerta. Por lo menos la puerta de afuera, la de hierro, siempre la tranca entonces. Eh, pudiera ser, yo no quiero eh, con esto restarle mérito a la palabra, ni tampoco ponerle en duda la palabra del director de la policía, porque pudiera él luego presentar datos importantes y ojalá sea así donde se demuestre que la criminalidad efectivamente haya bajado, pero no así porque se haya implementado ningún tipo de medida en la República Dominicana con miras a eso. No ha sucedido, no ha sucedido un, un solo cambio no ha habido aquí en, la, en, la, en, en lo que tiene que ver con... con con la Policía Nacional y con los cuerpos investigativos, ni con la lucha contra la criminalidad en la República Dominicana, que pudiera dar al traste con algún tipo de cambio, con algún tipo de reducción de, del crimen. O sea, eh, para mí, vamos a, dej a dejar que el tiempo pase, pero no porque nadie esté haciendo nada. Francis, adelante. Miren, eh, yo mismo colgué un mensajito cuando vi antes de ayer, digo ayer? ayer, ayer, ayer, las declaraciones del jefe de la policía, que si bien es cierto es un hombre de, de temprana edad para su rango, es decir, un hombre joven, tomando en cuenta su rango eh, y jefatura, obviamente que deben de... ha estado esperando la sociedad una reacción policial conforme a una política clara de seguridad ciudadana que ha anunciado el presidente Luis Abinader. A la fecha no tenemos datos fehacientes de la, del despliegue o el plan porque también he visto que el propio ministro de Interior y Policía ha enviado al Congreso un proyecto que sería eh, el plan de seguridad ciudadana que tiene que ver con política criminal persecución eh, también procura eh, dar seguimiento a lo que son la viol el viol violencia de género y demás, pero a la fecha no se ha aplicado ningún tipo de metodología que no sea el de desarrollar las actividades policiales en torno a, a realidades cotidianas que estamos siendo testigos por video, cámara de seguridad y no han parado, incluso atrevimiento, yo le llamo, a lo que se han atrevido estos individuos. Ustedes han visto un video de una dama que se va a montar en su vehículo frente a la casa de donde iba saliendo, puede ser su casa, y el tipo se tira del motor, la hace abrir la puerta, le arranca la cartera, la saca del vehículo, y Dios, la única manera que ha bajado la criminalidad es que, la, es que bajó del carro a la calle para salir huyendo. Después de ahí no hemos visto que nos mantenemos en vilo. Y hay otro video muy emblemático de, del grado de miedo que tiene la sociedad, donde unos individuos van llegando, ella viene caminando, unos individuos van llegando en un motor y hacen la vuelta típica de, de los delincuentes y esa mujer sale a correr. Y se da cuenta que quien se está desmontando es un señor que va a una casa con un bultico. Y, y luego ella hace así, se devuelve y se saluda. Y de verdad es que vive, vivimos en pánico. Desde que hay un motor con dos individuos montados, hay problema Y nosotros estamos claros de que el pánico ya hoy es otra cosa. El andar en un motor, ver dos individuos en un motor produce pánico usted caminando en, la, en, en una acera de una casa a otra en una esquina, en un barrio. Entonces, el jefe de la policía, aunque se autoproclama, aunque autoproclama que están bajando la, la, el, el nivel de delincuencia, lo que se ve y lo que se percibe no es lo mismo general. Aquí se está pidiendo que haya más acción del Estado y más control de la policía porque sabemos que ustedes tienen un problema interno que se produjo a raíz de la desmembración de lo que era el, DICRI, el, DIC, el, el, el, el, Kring. el Sí. y aquí sabemos las implicaciones que tiene eso y la relación que guardan delincuentes y policías en lo mejor de los casos. ¿eh? Entonces... Hay algo que debemos de nosotros sincerizarnos en la República Dominicana. No estamos conformes con su declaración. Yo, al menos Francis Rodríguez, no está conforme con que haya bajado nada aquí. Aquí lo que han cambiado los métodos de acción. Porque se están metiendo a apartamentos, se están metiendo a casas, se están metiendo a... a y están atracando. Para mí... Es una noticia sí. sensacional para su institución, pero para Francis, mí no existe. Pero parece como para echarle un, un balde de agua fría al director de la policía. Anoche mataron a un policía aquí en San Francisco de Macorís. Y sí. andan detrás de sí. dos que mataron un cabo sí. eh, por mira, allá. No mira, sé. eso lo, ha di lo dicen todos los jefes de la policía. Sí. Y lógicamente el jefe de la policía no tiene datos concretos. Lo de él es una percepción... ¿Tú puede crees? Ser, que ¿Tú puede, ¿tú puede crees? ser, que, claro que sí, porque es que él no tiene estadística, mano, Él Ajá. lo acaba de. Aquí lo dice, la información aquí lo dice. Él, él, él, él, lo, él, lo, él lo plantea. Pero que mira, cuando, mira, mira cuando termine. La, la prensa, oye, cuando termine, hoy. oye, Francis, cuando termine el semestre, eh, digo el trimestre, ellos sí. van a dar, él va a dar los datos con, concretos. ¿Producto de qué? De que es una percepción. Sí. En realidad aquí no hay. De hecho, las estadísticas criminales en este país comenzaron muy tarde a trabajarse. Fue la Suprema Corte de Justicia cuando llegó Subero, año 87, creo, eh, que comenzó a trabajar las estadísticas y se hicieron pocos boletines. Lo que quiere decir que eh, no ha habido mucha, mucha historia de, esta, esta, de estadística criminal en la República Dominicana. Posteriormente, la Policía Nacional comenzó a trabajar con estadística y comparaba las estadísticas del Ministerio Público con las estadísticas de la Policía y regularmente había una diferencia. Eh, ¿De qué está hablando el, el, el, el, porque hay que verlo en su contexto. ¿De qué está hablando el jefe de la Policía? Está hablando de raterismo. ¿Y qué es el raterismo? Bueno, eso ni siquiera aparece como delito en, en el Código Penal, pero... Cuando hablamos de raterismo nos referimos a acciones de poca monta. El tipo que te pasa por el lado y te arranca la cadena, el que te lleva la cartera, el que te quita el celular y sale corriendo, Entonces, ¿eh? eso es raterismo. Ahora, delincuencia como tal ya a otro nivel, pues eso es otra cosa. Aquí la violencia, y eso sí ha demostrado las estadísticas anuales que terminan el año calendario para... ...la justicia penal y para el Ministerio Público, por supuesto, y la policía, por supuesto... Eh, ...aquí se ha determinado que la violencia social es mayor que la violencia que produce la delincuencia. Regularmente nosotros terminamos con menos de 2.000 muertos al año, 1.800, 1.600, por ahí andan la, los números. Ahora bien, eso solo de solo en, en términos de homicidios que se mide por cada 100.000 habitantes. Ahora bien, ¿qué pasa con eso? Que cuando se analiza esa cantidad de homicidios, se da cuenta uno que la delincuencia produjo algunos 3 o 400 y el resto lo produce la violencia social. O sea, sí. nosotros los ciudadanos somos más violentos y producimos más muerte, más homicidio que los propios delincuentes, lo que es, lo que tienen por profesión la delincuencia. Hay una estadística sí. que refleja eso. Sí, eso es así. Es eso viral. es todo, eso es año por año. Pero disculpa un momentito, mm -hmm. Francis. A eso se le suman casi mil muertos por violencia de, de, de del género, tránsito. De tránsito, sí. Óyeme, estamos hablando de, de, de casi el doble de la violencia social y delincuencial lo produce el tránsito, que también es una forma de violencia. Claro. Entonces, aquí no hay análisis, aquí no hay... Y eso que tú mencionabas, eso es un disparate que están haciendo un diputado. Y que una, una Es un diputado. No, ah, no, no, el es ministro, ministro de Interior y Policía Una son, ley, una somete ley. La, la, la, la propuesta de seguridad ciudadana. Que abarca una serie de aspectos, la política criminal. Pero, ajá, que, Pero, y, ajá. ¿y cómo la abarca la política ajá. criminal si no la ha estudiado? Explícame. Entonces, si no bueno, Obviamente eso. que tú tienes un cuerpo legislativo que es el responsable de las normas. <risas> Espérate, déjame darle el El contexto. El, el, el contexto, eh, contexto, sí. el contexto dale, dale, eh, oh, legal. Y sabemos que eh, un ministro no podría someter un proyecto de esta naturaleza si no está. Eh, con un contenido por, eh, por expertos, asesores que tiene y pagado por el Estado. Ese es el continente, eh, vamos al contenido. Sí. <risa> Oye, oye ¿qué pasa con relación a eso oye, las, aquí las leyes que le importa aquí viejo, a, a este país no, no, si no es que cualquiera tiene, se ríe, tiene contenido que, real ¿Qué viejo ¿qué eso es un alarde eso es un alarde un hecho, alarde no, ¿Por una ley yo imagino que está como el pavo real que abre yo te sí, voy a sí. preguntar a ti la eh, política de persecución amado que criminal. es experto en esa área ¿cuáles son los los estudios que la república dominicana está haciendo en el área de la criminología viejo, ninguno o sea, la, eh, en el estudio de la bueno, causa... Bueno, tú, que tú tengas, porque hay un hay un Pero yo me observatorio. Estoy en esa área, sí, y estoy pero, diciendo que, por ejemplo, la bueno, carrera de criminología, sí. en el área especial, es muy por pequeña, ejemplo, de maestría... La, bueno, la doctora en este país, la doctora que vino aquí, la doctora que tuvimos la entrevista... La única en el país. Que es la única en Oye, el país. la única psiquiatra forense que hay en el país. Entonces... Cati la única. Sabemos que hay una un campo amplísimo para nosotros poder desarrollar en el tema de la criminología en el Estado Dominicano que lo que ha faltado es política ahora, Oye, te cuando la... tenemos un cuerpo policial tan permeado de negocios turbios y de cumplimiento de la norma a la vez, paralelamente porque una cosa es lo que ellos reflejan hacia afuera y la autoridad y andan con su pistola o su, o su o vestuario negro eh, muy imponente y otra cosa es le gusta a la gente eso, ay, ay, ay, los uniformes, ay, ay, le ay, encanta mira, a la gente. Eh, y, otra cosa es, ir, y la otra cosa es el grajeo que ellos tienen entre los delincuentes. Eh, en este país todo el mundo lo dilo, sabe. Pero dilo también. El grajeo. de dilo, dilo otro que tú también sabes. Bueno, de algunos, de, ellos tienen negocio su, su tienen negocio de, de, de Ellos tienen su rentismo uh -huh. porque hacen renta de, de eso. Y algunos profesionales que le dicen... Eh, que fulano cayó preso, mira Ah, no, no, eso eh, está Llámate a fulano mira, que es el que ch, ch, ch, te resuelve Eso no, eso y no Llamate a fulano no ¿Eh? es que ahí solamente... ah, <risa> Yo te voy a pasar a fulano <risa> No, es que ¿Eh? hay oficinas ¿Eh? que son más privilegiadas que otras Ah, bueno, sí, eso es importante O La que nunca llegan Miren, con relación al <risa> área de la criminología En la República Dominicana Hasta para tú encontrar un libro Del área de criminología Aquí prácticamente no hay nada Tal vez llegan a cinco o seis libros aquí en la República Dominicana porque no hay, la aquí no se investiga el delito, no se, no se, no se investiga la causa de la el delincuencia, Observatorio de la Derecho. causa de, del crimen y no se estudia en la República Dominicana. Sí, tienes razón. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que como un ministro me va a decir a mí, ¿verdad? Eh, y cómo le va a decir a Amado, que es experto en el área. Eh, mira, yo voy a someter una ley, pero que, ¿qué ley? y que, ¿Cuándo fue que tú investigaste mira, cuáles son las causas? Vuelvo y repito, causas? recuérdate ¿verdad? que el ministro tiene una serie de asesores. Aquí hay unos detalles que, importantes asesores, que ¿de se dónde? empezó a hacer hace un tiempo en la Fiscalía de aquí. La Fiscalía de aquí, y saludo a Smiley, Smiley que, Rodríguez. Rodríguez, que sí. espero que nos pueda hacer llegar las estadísticas que ella posee de San Francisco de Macorís o de la provincia de Duarte, que sí, es su ámbito. Y se preparan todos los años. Y se preparan todos los años, y que es interesante porque incluso nos identifica el perfil barrial de violencia o de criminalidad. Uh -huh. Y en ese perfil barrial es por la incidencia que en esos barrios, en el vamos a poner un caso, en el, en, en el, en el Alto de la Javiela, a poner un caso, van recogiendo la incidencia de hechos, ya sea eh, eh, robo eh, de celular, sí. ya sea eh, asalto eh, a mano armada, sí. en fin, la fiscalía de aquí lo tiene. Sí, eso y se es, llama mapeo. Es un mapeo mm. que hace y que trimestralmente y semestral y mm. anualmente se sí. puede recoger sí. y sí. se puede tener como estadística para poderla comparar con el año anterior Y en la misma fecha sí, Y en la misma Pero mira lo mínimo que se ha dicho aquí es Señores a los motoristas Hay que prohibirle por una ley Que después de cierta hora Transiten dos en el motor Porque está bien de que durante el día Uno haya como un otro rejuego Pero en la noche sobre todo Después de las seis de la tarde Por ejemplo una ley que diga Que usted no puede andar dos personas en un motor Porque están asociados a los atracos A la nocturnidad y a los atracos Ahora bien el, el asunto de ponerle el, el número Del, del, del, del el chaleco del, de A un chaleco con el número de la chapa De la placa Ponérsela en la espalda Nada de eso se ha hecho Porque no. aquí nadie le importa el tema claro. Como tú decías El tema de la criminología De la criminalidad el tema Ay, Definitivamente hay que ponerle control a la, a la, Al tránsito de dos individuos Pero en claro motores. que sí Porque eso está lamentablemente, asociado a, a los Lamentablemente matrancos. Es un pánico. Mira, en la República Dominicana hasta que no se estudie a profundidad el problema, no va a haber ningún tipo de solución. O sea, tampoco la va a haber una solución 100% porque no ha sucedido en ninguna parte del mundo. Ahora no, bien, no, hay no, países, no. hay países, por ejemplo, como es el caso de Finlandia, que han controlado, eh, que han controlado la criminalidad y tienen tienen prácticamente eh, sus cárceles vacías. El, los países el, del lo, norte de la Europa, claro, para hacer como, eh, como Negocio, bueno, sí. mario, Pero fue mario, porque mario. ellos estudiaron a su sociedad y se dieron cuenta no, dónde estaba no. el problema. Por ejemplo, mientras tú tengas Nadie los puntos de droga funcionando y, y los puntos de droga matándose unos con otros por, por el control del terreno, de, de, del lugar, no hay vuelta atrás. Ahí tú, es, los puntos de droga son una escuela de delincuentes. Es como, ¿cómo como, como se hace? Como lo, lo, los militares cuando van al eh, centro. Sí, centro. Es un, de un centro, ¿verdad? Los puntos de droga son eso Te forman al delincuente Y te lo hacen más guapo Porque te lo ponen todos los días en un nivel de estrés Que se convierte en leones como ah. se dice Y entonces mientras tú tengas esa genera Eso generado un delincuente ¿Cómo tú eh, eh, combates la delincuencia? Tú comienzas vaqueando ey. Sí. Y después ey. te llevan a la puerta <risa> sí, y, ey, y te ponen una UCI en la ey, mano Y ey. ya luego tú eres un, un dios en el barrio y ¿Cómo tú controlas eso? Entonces ellos lo saben sí. Si lo estudiarían si lo estudiaran, por ejemplo, se dieran cuenta. No, pero fíjate, derecho. en el caso del, del tráfico, microtráfico, es más que conocido las experiencias colombianas y de El Salvador y demás, cuando empezó la guerra contra el narcotráfico y la muerte de Pablo Escobar. Claro. Todos los países se nutrieron de cómo operaban esos individuos y cuál ha sido la realidad aquí. Señores, la cantidad de muchachos que lamentablemente fueron deportados producto de, de haber cometido crímenes y delitos y con esto quiero separar que todo el que tenga una deportación no es un delincuente no. de, siempre lo, lo, lo, lo aclaro y lo defiendo incluyendo que el otro día una persona me, se me acercó a mí aquí saliendo del canal a preguntarme a consultarme algo y la verdad es que es injusto que a una persona por ser eh, deportada, se le mantenga cautivo o preso en su propio país cuando aquí no ha cometido nada para poder desarrollar o insertarse a la sociedad. Aquí tú sabes que le, le limitan, no puede tener el permiso, el, el papel de buena conducta. Y le ponen una, ficha. Miren, miren le ponen una ficha, lo convierten en otro delincuente o, o un estilo de delincuente que para mí es impuesto y debe la fiscalía producir todo mecanismo que tienda a facilitar, porque muchos de ellos no tienen un peso. Pero es tan sencillo eso que tú acabas de decir, que eso... Y eso un, crea, un estudio, eso crea oye, eh, violencia y delincuencia. Oye, un eh, estudio de criminalidad va a arrojar la cantidad de deportados que están eh, relacionados con delitos... Que muy poco, de, que muy poco. Pero sí, no es, se ha hecho nunca. Que, que son muy pocos. Hasta militar. ahora hay, se presume que son pocos. Lo que están en delinquiendo aquí Exacto, todavía mire, Un militar de amplio conocimiento En el área sí. de, la, de la investigación criminal Me dice eh, Que nosotros somos un país en vía de desarrollo Comparado con, con Europa eh, Por ejemplo Asia como Japón En estadística de, de crímenes Es aquí en, en, en, el, en el teléfono Por cada hora, día, semana, mes